Hola que tal gente, aquí JDM en este nuevo video estamos acá, bueno, hoy me levanté y dije Soy todo un galán. Ya que estamos con el mame este de eh, Spider-Man No Way Home, ya que estamos con ese mame dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no grabar el primer Spider-Man que jugué en mi vida? Peter Parker. Wow, esos gráficos, weón. Está en inglés, así que no voy a entender ni madres. Creo que es muy obvio que sí A ver, normal A ver, el doctor Oct Octavius Oh my god, el doctor Octopus Eh, Epale, Peter Increíble, Brook El güey que nos quería robar el trabajo Mira, mira No se escucha nada Bueno, inserté música de Spider-Man A ver, ¿cómo se salta? Ajá, aquí se salta no, no, no entiendo Ah, ya, ya, ya Oh my god ¡Qué balanceo tan épico, weón! ¡A oh, oh, la madre! ¡Ay, lanzo las telarañas! ¡Los controles están bien raros! ¡Ay, ay, ay doy madrazo, ahí doy madrazos, ahí doy madrazos! ¡Ahora sí viene lo chido! Ay, hay un malo, y hay un malo, y hay un malo, hay un malo! ¡Todo es muy raro! ¡Venga, sí, venga, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Loco, parecen unos gorgonitas, weón! ¡Balanceo! ¡Hala madre! Weón, bueno, está mejor que el de, Play, el de Play 4. Weón, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Mira, ahí hay un malo, ahí hay un malo. Ahí hay un malo. ¡Wooo! Que si me caigo. A ver, a ver, a ver, a ver. Spider-Man, Spider-Man. What is what, what out, Spider-Man? Twitter Street, Chao mica ¡Ay, Dios! ¿Me vieron? ¡No! ¡No! Tiene dos pistolas y me va a dar un madrazo. Puede ser, lo maté, weón. A ver, lo maté. Las telarañas son que, weón, tóxicas o que pedo. Ah, soy tonto. Ahí hay una flecha que me dice para donde tengo que ir. No entiendo qué pasa, qué sucede, gente. Ahí tenemos a, ¿A quién, quién es y quién eres tú, quién es ella, porque está tan sabrosa esos pixeles, papá. Mira, mira, mira. Amole, Coti Esto para mí, este juego en su tiempo era como que ¡Wow! El mejor juego del mundo ¡Tonto, tonto, tonto! A ver... ¡No! ¡What the fuck! ¡Loco! ¿Vieron eso? ¡Weon! ¡JM! ¡No! ¡Me puse JN! Bueno... Gente, al canal ahora le vamos a cambiar el nombre, se va a llamar JN. ¿Qué que podías hacer eso. ¿Qué? Wow, te bugueado, what the fuck. Por <ríe> la parte de arriba. No, salta, Peter. No, Peter. Peter, what the fuck, Peter. Peter. Amigo. Porque estás haciendo así, así no se hacen los abdominales. No, lo hago Muy fácil, esto no es normal. O sea, normal parece fácil, difícil, no lo sé. Una hora después. No, weón. No. <risa> Llevo, Llevo mucho tiempo. Ya va a <risa> Épico. Weón, ¿Cómo jugaba yo en esa época, weón. son muy incómodo los controles. Es que de verdad, yo no me. yo no soy de quejarme de juegos. Se lo Me <risas> mataron a un pendejo. No, Gente, se lo juro. Yo no soy de quejarme de juego. Juego de toda madre. Juego LOL. Juego LOLcito. A, a, a, a, a 20 FPS, weón. Y esta madre es súper injugable. ¿What? Esos botones los tengo. A ver. ¡Hola! Weón se volvió <risas> un shooter. Vamos. ¡Cum! Kuman ¡Vamos! ¡Weón! Sin golpear a nadie ¿Ves? ¡Qué épico! Soy, uh, soy demasiado heroico ¡Vamos gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Épico! ¡Ah! Para esos weyes Si sí tengo que guardarte la araña ¡No! ¡Pero bájate Peter! Está todo bugueado ¡Míralo! ¡Ay! ¿Cómo jugaban...? ¿Cómo jugaban a este juego? Güey? Vamos! ¿Y What? Le lancé una bola, weón! What the fuck? Increíble! ¿Tengo que salir de aquí? A ver. ¿Qué tengo que hacer, weón? ¿Qué tengo que hacer? Ah, ya Ah, ya, ya, ya, ya Vamos, Spider-Man Ah, no, yo pensé que era un vidrio y se podía romper ¡No! Amigo, me va a explotar Es una bomba ¿Puedo pasa con ella por aquí? A ver ¡Épico! No importa la física No importa nada Este juego es súper mega Lógico, a ver Ahí, creo que era así Y golpeo, ¿no? Cierro esa madre Y esa madre va a explotar ahí adentro, ¿no? Épico What? ¿Cómo llegué allí? ¿Qué? Bueno, señores Fue increíble Ah, no, mames Ya va Esta parte es importante Vamos, vamos, let's go Ni siquiera voy a enfrentar a los enemigos esto. Ah, la madre ¡Qué madrazo me dio, weón! ¡Madres! ¡La vida que me quitó! ¡Vámonos! ¡Todo bugueado! ¡Todo bugueado! ¡Vamos! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Vamos! ¡Que si sí llego! ¡Llegué! ¡Épico! ¡Super mega épico! Ahora tengo que enfrentarme al boss, ¿no? ¡Ah, la madre! ¡Yeah! Ahora vamos a darle sus madrazos. Tómale, tómale, tómale. <ríe> oh, de misery. Everybody wants to be my enemy. Siempre corriendo de la policía. <música> Siempre <música> somos Spider-Man. Pero... Ay. Ajá. Hacemos el combo. Le hacemos el combo, le lanzamos esto otra vez Lanzamos Este mueble Vamos Vamos, ¡Oh, lanzaselo? Ay, Dios pa, pa, pa. Vamos, salta, salta Salta Vamos Lanzamos un combo aquí Y saltamos como si no hubiera un mañana Ay, ay, ay Deberías escapar, deberías escapar Eso, yo tengo la mitad de la vida, gente No lo puedo arruinar no puedo arruinar esto, así que le voy a lanzar un mueble. Le Avance el mueble y, y lanzamos combo. Hacemos combo, hacemos paca paca y saltamos como si no hubiera un mañana. Lanzar el mueble, eso, paca paca y saltamos. Cada vez que tengamos la telaraña, vamos a hacerle su asca. No, vamos a hacerle su asca y le lanzamos el mueble, eso, hacemos suasca puñetazo y nos vamos. No lo podemos cagar. No lo podemos cagar. Así que lo vamos a madrear. Vamos. Paca, paca. Vamos. Paca, paca Sí, weón. Después de tanto. Dios mío, que lloro Dios mío. Qué épico. Bueno, señores. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Han sido 41 minutos, aunque ustedes lo van a ver súper resumido, super editado, super todo. Y si quieren que siga jugando esta madre, porque iré trayendo los otros Spider-Man hasta que vean la película. Eh, si quieren que siga, que me pase todo este juego, obviamente con sonido, porque voy a tratar de poner sonido. Si quieren que me pase todo esto, ustedes me lo dicen en los comentarios, me dan like. Lo comparte con sus amigos y dicen, oye, este vato está jugando los Spider-Man, todos los Spider-Man que existen, menos el de Play, porque no tiene Play. Y no lo tendrá en mucho tiempo porque es pobre a la verga. Y bueno, nos vemos mañana en un próximo video. chao